Amigos de Enfocado, nuevamente con todos ustedes, Robert González. Como siempre, recordarle a ustedes, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. Colóquenle la campanita para que reciba las notificaciones. ¿Vieron ustedes lo que fueron esta actividad en el día de hoy? Desde esta provincia Hermanas Mirabal, en este municipio cabecera de Salcedo, donde con diferentes actividades dio formalmente apertura al ministro de Turismo, en compañía de las autoridades locales y la gobernadora. No habría pared que pudiera plasmar lo que es la provincia de Hermanas Mirabal en cada rincón. Sin embargo, hoy agradecemos al ministro de Turismo y hemos hecho este mural como un símbolo a lo que se está haciendo desde el Ministerio de Turismo. desarrollo ha llegado a la provincia Hermanas Mirabal a través de turismo en cada rincón. Gracias a turismo en cada rincón, desde hoy la provincia Hermanas Mirabal. Es un compromiso de todos nosotros recorrer la geografía nacional con esto que es turismo en cada rincón. De inmediato yo lo dejo con este importante contenido que cuando hay temas extremadamente importantes como es el turismo, el emprendimiento, el desarrollo cultural, gastronómico, se unifica toda una provincia sin colores partidarios y quiero pedir un fuerte aplauso para los ciudadanos de esta hermosa provincia. Aquí están los magistrados que con su comportamiento sirven de ejemplo en toda la República Dominicana. Aquí están los alcaldes, aquí están los diputados, la alcaldesa Mecho, el senador Bauta, me acompaña el director de Impuesto Interno, Luis Valdés, para quien pido un aplauso, y Rafael Santos también, está la querida gobernadora, diputadas, todos se han unificado en esta emoción, esta alegría de iniciar turismo en cada rincón, ...por esta provincia histórica. Me siento extremadamente emocionado. Ya inicié a disfrutar... ...del concepto y de lo que es turismo en cada rincón. Ya fui y probé el queso de hoja... ...de esta hermosa provincia. Y le decía a la gobernadora... ...me dicen que el mejor queso de hoja... ...es el de Cabrera que es el de Nagua, pero cuando probé de aquí en la casa del queso, ¡ay, mi madre! Y lo acompañaron de un pan de yuca. Y le dije a Luis Valdés, no me voy de aquí sin probar el chicharrón. De eso se trata esto. Hay que dejar a un lado los colores partidarios, los intereses políticos, personales, para todos poner sobre la mesa los intereses de esta hermosa provincia. Ayer eran aproximadamente las 10 de la noche y me enviaron un video en esta tarima bailando con el ballet folclórico y enfocaron el público y estaba lleno y se lo envié a esa hora al presidente de la República, Luis Abinader y me dijo qué emoción. De eso se trata, tenemos que llevar esa actividad a cada rincón de la República Dominicana. Pero para mí, haber iniciado aquí, con la presión que tenía de la alcaldesa Mecho, del senador Bauta, la gobernadora Jaime David también, de venir aquí, le expresé hace unos meses, vamos a iniciar algo bonito, grande y hermoso por la provincia de Hermanas Mirabal aquí estamos. Aquí está la expresión gastronómica, cultural, los artesanos, y de eso se trata. La República Dominicana lo tiene todo, pero cuando hicimos un análisis de por dónde podíamos iniciar, nos dimos cuenta de que las hermanas Mirabal tenían absolutamente todo para ser una provincia turística. Cuando hacemos estudios internacionales, lo que sale como número uno, como potencial de nuestro país en el turismo, es la gente, el dominicano, su trato, su alegría, su sonrisa. Y aquí quedó expresado, el equipo de turismo me decía, no hay hoteles. Y ayer me decían, qué belleza, los ciudadanos y residentes de la provincia Hermanas Mirabal de Salcedo están ofreciendo habitaciones en sus casas para que ustedes duerman ahí. ¡Qué belleza! Un fuerte aplauso. Y si eso es con los funcionarios, imagínense cuando empiecen a llegar los turistas aquí, en la Ruta de los Murales, el Museo de las Hermanas Mirabal, las bellas montañas que tienen, y de verdad, la gente la gastronomía. Hoy inicia un antes y un después en el turismo, en esta hermosa provincia. Y quiero decirle al senador Bauta, que el presidente también se reunió aquí hace unas semanas y digo públicamente que el Ministerio de Turismo va a asumir el remozamiento de la carretera que va a Río Partido. Vamos a entregar también un millón de pesos para la reparación de la Ruta de los Murales. Y vamos en una mesa de trabajo con el senador, los diputados, la gobernadora, los clúster turísticos, la sociedad civil, a destinarle un fondo de 20 millones de pesos para fortalecer la marca Ciudad Hermanas Mirabal y hacer un plan coordinado entre todos de cómo vemos y cómo vamos a desarrollar el turismo en nuestro país. Quiero decirles que, como bien decía el senador, la alcaldesa y la gobernadora, nuestro país fue afectado por una pandemia y nosotros llegamos al gobierno y al Ministerio de Turismo en medio de una pandemia con los aeropuertos cerrados, los hoteles cerrados, los dueños de autobuses turísticos que iban y tocaban nuestras puertas y nos decían, no lo van a quitar, el banco no lo va a quitar. Estamos quebrando los dueños de restaurantes también y es por eso que debimos enfocarnos en recuperar el turismo. Y como buenos gerentes, recuperamos lo que entendíamos que era la columna vertebral del turismo en nuestro país, el turismo de sol y playa en la zona este. Fuimos reconocidos por la Organización Mundial del Turismo en el año 2021 como el país número uno en la recuperación del turismo, y eso nos tiene que llenar de orgullo a todos. De 90.000 extranjeros que estaban llegando cuando entramos, ahora están llegando 735 mil en el mes de julio. Los hoteles de 10.000 habitaciones que estaban abiertas, hoy tenemos 73.000 habitaciones. Esas 10.000 habitaciones tenían una ocupación de tan solo un 10% y ahora las 73.000 tienen una ocupación de un 73%. Los vuelos aéreos en agosto del 2020 y septiembre del 2020 a la República Dominicana estaban llegando 1.700 vuelos y 1.300 vuelos con una ocupación de un 48%. Ahora están llegando más de 5.000 vuelos con una ocupación de un 90% en una muestra clara de que hemos recuperado el turismo. Y ya han recuperado el turismo, esos turistas de Los Ángeles, de Nueva York, de Boston, Massachusetts, tienen que conocer que la República Dominicana lo tiene todo y que hay tesoros que tienen hermosura como es la provincia, hermanas Mirabal pero también tenemos que incentivar el turismo interno ayer hablaba con el presidente del Banco Popular dominicano quien dijo vamos a apoyar esa campaña y el próximo turismo en cada rincón el banco va a estar y vamos a meter más de 40 millones de promoción en toda la prensa dominicana porque yo mismo me decía él no conozco todos los tesoros de nuestro país. Somos un país de gente buena, un país de gente trabajadora. Estamos viviendo en un mundo convulso, con una guerra. El 38% de los seres humanos en el mundo entero luego del COVID están viviendo depresiones. Y es por eso que yo invito aquí en Salcedo a que dejemos las diatribas, a que dejemos los temas políticos, partidarios, los chismes, a que pongamos sobre la mesa los intereses de esta bella provincia para entre todos sacarla hacia adelante y que haya un antes y un después en el turismo de esta provincia. Vamos a instalar una oficina de turismo en la provincia Hermanas Mirabal en menos de tres meses. Y todos juntos vamos a hacer un plan de trabajo para, como decía el senador, la alcaldesa y la gobernadora, hacer rutas ecoturísticas, que tengan fortalecimiento en las infraestructuras. Vamos a hacer todo lo que no se había hecho. Pero tengan siempre en mente algo, el turismo no se puede politizar. El turismo es más grande que el presidente de la república, que el ministro de turismo, que el senador, que la alcaldesa, que los gobernadores. El turismo es la principal industria de este país. Yo me siento orgulloso de ser dominicano y ustedes... Que los que se sientan orgullosos de ser dominicanos, que levanten la mano y que den un fuerte aplauso. Y que los que se sientan orgullosos de que turismo en cada rincón inicie en esta bella provincia, den un aplauso que se escuche en toda la región. Que Dios los bendiga a todos. No, mira, yo creo que esta es una gran iniciativa y como ha dicho el ministro de Turismo, quien me ha pedido que lo acompañe aquí a esta, mi provincia, porque soy de aquí, de un campo de Tenares, y yo creo que este es un gran despertar del turismo interno. Y en lo que respecta a la provincia, hermanas Mirabal, nosotros nos sentimos orgullosos de que se haya iniciado en esta provincia, porque aquí hay mucho que ofrecer. No es solamente el Museo Hermanas Mirabal, el Museo de los Murales. Aquí tenemos un gran atractivo ecoturístico. Aquí hay mucho que ofrecer, desde Canete, La Catalina, Los Cacao, desde Parmazola, Los Guayos, ahí Los Guayos. Una piscina natural, si usted se va a la Jíbara, a los ríos de Blanco Arriba, Blanco Abajo, nosotros tenemos mucho que ofrecer y ni decir cuando usted se traslada a Amao. En Amao hay un ecosistema natural y unos balnearios que dan envidia. Yo invito a que los dominicanos aprovechemos y hagamos este turismo interno y mucho mejor si vienen aquí a mi provincia, hermanas Mirabal. ¿El impacto económico que usted entiende que puede traer nuestra ciudad acá a Sacher. Bueno, es tal el impacto que, como dijo el ministro ahorita, a ...aquí al día de hoy no hay una habitación... ...y lo que han hecho los eh, es ...que se han llevado por esta actividad... ...los turistas y la gente que ha venido... ...a dormir a casas de familia... ...yo creo que el gran reto que tenemos como gobierno... Y como mirabalenses, ahora es desarrollar infraestructura para que los que visitan nuestra provincia puedan tener cabida y empezar rápidamente la construcción de un hotel grande aquí porque hace falta habitaciones. Está inspirado en la mujer, en el valor de la mujer de esta provincia. Contiene la mariposa, nuestras artesanías.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 Como un símbolo a lo que se está haciendo desde el Ministerio de Turismo, porque desde los pequeños territorios nos sentimos valorados y hoy sentimos esperanza porque el desarrollo ha llegado a la provincia Hermanas Mirabal a través de turismo en Canadá. Gracias, bueno, gracias. Cada vez que la alcaldesa habla, yo me sonrojo. <risa> <risa> detalles tras detalles. Y este mural es una expresión cultural de una huella que ha dejado turismo en cada rincón en esta hermosa provincia, hermanas Mirabal. A partir de hoy el turismo en esta provincia va a ser diferente. Se ha unificado todas las autoridades, se han unificado los clúster turísticos, artesanos, los que trabajan en la abrazando fuertemente la esperanza del desarrollo de esta provincia y convertirla en una provincia Este mural nos llena de orgullo, al igual que la llave de la ciudad que nos entregó la alcaldesa. Y esta huella es un compromiso de que no podemos fallarle a esta bella provincia. Muchísimas gracias. para para actividades, gracias, gracias. La del antiguo, a Dios y al Ministerio del Turismo, a usted sabe a esta provincia el van a quiero mucho y que tiene y ha encontrado un paso para el país. y la plaza presidente de la República. Presidente, dice niño dice Sarante, que si usted tiene una canción preferida, o está malgado. Él, él le va a dedicar una canción un aplauso al Presidente Amigos de Enfocado, retorno con todos ustedes. Recordadlo de siempre, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. Colóquenle la campanita para que reciban las notificaciones y también seguirnos en nuestras redes sociales, Enfocado TV. Señores, concluimos en este día de un importante recorrido en esta provincia, Hermanas Mirabal, en este municipio cabecera de Salcedo, donde el ministro de Turismo, en compañía de las autoridades, dio formar inicio a esto que es turismo en cada rincón. No solamente la apertura en este parque central, sino también la vista de los murales importantes lugares de esta provincia, Hermanas Mirabal. Señores, recuerden todos ustedes que vamos a recorrer el país completo con esto que es turismo en cada rincón. Ustedes pendientes siempre estar con nosotros en nuestras redes sociales. Yo, Robert González, digo a todos hasta la próxima, porque ya estamos con turismo en cada rincón.